Hola palabreros, qué gusto verlos nuevamente por nuestro canal. Recuerda que tenemos muchos cuentos que puedes buscar aquí y puedes disfrutar. El siguiente cuento se llama El Punto. La clase de arte había terminado, pero Basti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. ¡Ah! Es un oso polar bajo una tormenta de nieve, le dijo. Muy divertido, contestó Basti. No se me ocurre qué dibujar. La profesora de Basti sonrió.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 Mmm... puedo hacer un punto mejor que ese, pensó Basti. Abrió su caja de colores nunca antes estrenada y se puso a trabajar. Basti pintó y pintó. Un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo descubrió que podía pintar un punto violeta. Basti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes, pensó Basti. Y esparció los colores con un pincel más grande, en un papel más grande. Y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Una semana después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Basti causaron sensación. A Basti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración. «¡Eres una gran artista! ¡Cómo me gustaría pintar como tú!» Basti le contestó, «Seguro que sabes». «¿Yo? No, yo no. Yo no sé trazar ni una línea recta con una regla». Basti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. A ver, le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Basti miró atentamente el garabato del niño. Luego le dijo... Y ahora, fírmalo por favor. Si has disfrutado este cuento, puedes compartirlo con tus amigos. No olvides darle me gusta y si eres nuevo en este canal, suscríbete para que no te pierdas de nuestras narraciones. Hasta la próxima, palabreros.